cada lunes le tengo el, le voy a poner un nuevo segmento muchachones aquí oh, pero con bumper. no sí, le vamos a poner un segmento hasta con bumper se va a llamar lo que pasó el fin de semana con los Kitty tipo volvemos de nuevo los oh, fines no. de semana en el momento de toque de queda y la gente vuelve de nuevo con los Kitty tipo oh, yeah, oh. miren el COVID la gente no le está dando mente a eso esto fue este fin de semana, miren de nuevo, la gente, rulay, que no le importa, metiendo ahí a dos manos, a 100 pesos la mascarilla que usted encuentre. Entonces, qué pena, qué pena que esta semana vi personas fallecer, la madre de Milagro Germán, vi unas personas que falleció llegando en el mismo momento de la puerta de emergencia, o sea, eh, miren, miren, miren la gente, cada fin de semana, todos los fines de semana tengo que traer yo aquí videos de los Kitty y de la gente bailando y la gente gozando, mirenlo ahí normal. Cada fin de semana tengo que traer eso, todos los fines de semana, todos los lunes voy a tener que traer eso yo. los fines de semana no hasta las 5 de la tarde? Sí, hasta las 5 de la tarde. Mira, ahí yo no sé si es de madrugada <ríe> o si es a las 7, a las 8 de la noche por ahí. Pero todos los días, todos los días. La policía va de la fiesta ahí también. Sí, es parte de la fiesta. Sí. La luz de la Nicolai. Entonces, parece que la, la policía llegó y aquí mismo, no sé si ese video está en el, en el recorrido de Telenor, me lo pueden buscar en el Telenor. Aquí encontraron este fin de semana sitio de bebedera. Abierto, ¡Abierto! Con personas dentro... Voy a ver si de me puedo buscar el video... Del último toque de que es el del sábado... Y del domingo en Telenor... En el canal de YouTube de Telenor... Encontraron un negocio de bebedera también... Todos los fines... Vamos a ponerle un segmento muchachos... Cada lunes vamos a poner... Este, esto pasó... En el fin de semana de los Kitipo... Así que cada, cada lunes... Cada lunes yo ven, voy a venir aquí a ganarme su view con ustedes, dañando la población. Porque es así, es dañando la población. La gente no le está importando. La gente sigue en la calle, normal, tranquilo. No, no, no, no, no pasa nada. Pero vienen el papá de ellos que sufren de, de, de los pulmones o, o, o cosas así. Y viene el padre del coronavirus, se mueran y están llorando. Señores, tenemos que proteger, tenemos que proteger nuestra familia, tenemos que proteger a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a personas que tengan complicaciones, porque eso no, no, va, a llegar, no va a llegar a cualquiera de nosotros, pero... Miren qué es lo que pasa. Esa gente hace un coro en un barrio, en el mismo medio donde la gente se sienta, donde la gente camina, donde todos los días la gente pasa. Mírenlo ahí normal. Miren qué heavy normal. Aquí el toque, eh, gracias a Dios, a, yo, yo no entiendo dónde está la policía tú ahí. Yo nunca he entendido eso. Yo no entiendo que si es un bendito toque de queda, se supone que tú mismo tienes que estar preso ahí. Mínimo, a así pesos la mascarilla. Entonces... Yo mínimo tiene que ser eso. Yo no entiendo esa vaina. Al menos yo creo que el, el pueblo que más pre, mete pre, me presión es San Francisco de Macorís, porque es el único que, que, que sale a la calle de verdad que mete presión. Porque yo creo que, la, que en las demás ciudades no, no existe eso. Tiene que ser eso. Que esto que de queda no funcione en nosotros en nuestro sitio, además en San Francisco. Aquí agarraron este fin de semana, el sábado y el domingo, negocio abierto normal. De ¿Qué es? De, que, de, que, ¿Cómo se llama? De que es súper fría. Eh, porque todos son súper fríos pero no ah, que no lo clasuren, le ponen una multa al dueño que pero una mur, una, porque presos todos que cuando viene, ¿Tú hay que poner una que el dueño entonces así el, no entonces cada fin el único sitio el único sitio del país donde el toque de queda funciona en San Francisco de Macorís que meten gente en presa y te voy a ser sincero ¿tú ¿sabes por qué eso pasa? y, y, y como y, 40 likes también te voy, a, no, te voy a... decir una ah, cosa. Esto, va, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Eso de iba a hablar. ¿Sabes por qué toca de que de San Francisco Macorís funciona? Por ese grupo de muchachos que andan ahí grabando. Pa que la verdad. Que la, la verdad. A, a a, no. Si no que no si el día... Pensando, no paso a explicar. Atención, cámara aquí, para aquí. Ven. Pónmelo en, en... Imagen, imagen. La única ciudad... ¿Qué funciona? ¿El toque de queda de San Francisco? ¿Por qué? Por el, por el grupo de los live de los muchachos. Porque el día que los muchachos que no hagan un live, ¿sabes? el día que, lo, que la policía no haga el eh, recorrido, los muchachos del live de uno va, lo van a decir. Y eso hará... Exacto. No, no, no. El, la, el único live que se cumple es de aquí, creo que de La Vega. De La Vega, porque hay otro live. live. <risa> uy, uy. <risa> oh, eh. Fuera de relajo y, y atento. La única ciudad que cumple en el toque de queda y es por, por los lo live. No, por, por Filo, por Neto y esa gente. Si no existieran esos muchachos reportando todos los días ahí. No, lo tra no trabajan. Porque no hay forma, miren las imágenes, no hay forma que me digan a mí que en ese sitio no hay policía y no hay toque de queda, o que, que no en esa ciudad, no en esos barrios. Pero no, no hay forma que me lo expliquen eso. Mírenlo ahí. ahí no es, Entonces, ah, como ahí no hay live y ahí no hay policía, miren, eso pasó este sábado. Ese es del sábado. Ese es del sábado. es el domingo. Ellos andan los recorridos y la gente está trancada. Pero en Macorís, yo no, he, al menos que lo que pasó el sábado, que encontraron un bar, tú sabes, clandestino, porque lo tenían bien escondido, clandestino, <ríe> guardado ahí. Y las mujeres ahí bailando la canción. ¡Jaraca, Kiko! ¡Jaraca, Kiko! En, entonces, ahí en San Francisco de Macorís no existe. Así que esto va, por ejemplo... ¡Bolo! Ejemplo en las otras ciudades. El ejemplo de San Francisco de Macorís es la única ciudad que hace un cumplimiento verdadero del toque de queda. Ojo, también éramos los primeros en muerte y hemos bajado mucho. Y hemos bajado. No, no, también ¿eh? tenemos que entender que la, la ciudad la prepararon también. Eso, eso influye también. Pero miren, miren, ahí está la gente. ¿Qué lo que están diciendo la gente? Vamos a escuchar, vamos a escuchar ahí en el live. Hace eso, entonces se pasa. Oye, escuchen Oye, le va a pasar igual Ah, mírenlo ahí. Entonces, gracias al seguimiento que le da, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí fue que llegaron a la discoteca, fue. No, no, no, no, ahí no. Pero después, yo mañana lo voy a traer, mañana lo voy a traer. Pero, pero la la realidad. La realidad la ciudad de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, es la que más cumple el toque de queda porque la policía tiene un monitoreo constante. Es difícil que a San Francisco de Macorís le llegue lo Kitipó. Eh, eh, eh, David, pon el Kitipo ahí. Es difícil que a San Francisco de Macorís le llegue esos kitipó que ustedes estaban viendo ahorita. Es una imagen que, yo, que pusimos. Eso en Macorís no pasa. El mismo sistema. Ese Macorís no pasa. Y yo creo que hay que darle gracias a los muchachos que están en la calle haciendo los live. Yo creo que hay que darle gracias a ellos porque gracias a ellos es que la policía también, que la policía de aquí en San Francisco ha hecho su trabajo, pero hay un doble, tú sabes, parte y parte. O sea que son beneficiados porque en Macorís no existe eso que tipo así. Imagínense ustedes que Macorís tuviera la policía como están en esos sitios, que no existieran ni los live ni la policía. ¿Tuvieran cómo? Haciendo eso. Pile gente ahí bebiendo. Entonces hay que felicitar el trabajo de la ciudad de, de, que está haciendo la policía en San Francisco de Macorís. Eso lo veo excelente y ojalá que otras ciudades lo cumplan. Si usted no quiere que cada fin de semana, los lunes, usted saque en la sección los canes de los Kitipo. Así que ya ustedes saben.